La policía investiga las circunstancias en las que resultó con heridas por arma de fuego en el abdomen el nombrado Abul Amilvidó, de 42 años Residente en la calle Duberge del sector El Capacito En esta ciudad de San Francisco de Macorís Quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro privado de esta ciudad Estábamos sentados en frente de la casa Y del otro lado le quitan un teléfono a, a un compañero de nosotros de trabajo y lo cacharon entonces, cuando ellos se van, yo le digo a una persona, no te pares que están animados. Entonces la amagan con una silla y tiran y tiran y me pegó a mí. hoy estable ya, gracias a Dios. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.